Me parece importante terminar la operación asfalto y que primero se llegó a los polígonos industriales, a las zonas industriales de nuestra ciudad, aparte del pueblo, ahora eh, se penetra en los barrios más populares y que más falta hace.